Si al amor entregarte no quieres, busque viejas heridas, amores y traiciones, olvidar no puedes. Pues deberías aprender de las flores, bellas, coloridas, efímeras. Dar su belleza, y saber que su tiempo de frescura y color, también terminan. Mas no dejan de ser, y su naturaleza expresar. Sabiendo que quizás, sea su último amanecer. Y beben el rocío de la mañana, cual si fueran el arroyo, esperando el agua fresca de la montaña.